Bienvenidos a este vídeo que voy a compartir con una amiga, Eva María Vergara, que yo creo que ya la conocéis, algún vídeo tenemos compartido por ahí, en el canal de YouTube, y es que nuestra relación ya es larga. O sea, ya nos conocimos ahí en marzo-abril del 2016. Ah, sí, sí, 2016. Sí, sí ya ha pasado tiempo. <ríe> enviaste un correo comentándonos que habías visto la web, te había gustado y que querías hacer talleres de transgeneracional. Uh -huh. Hola Eva, sí. que ni te he dado paso ni nada. ¿Qué tal Hola Paco, ¿qué tal? Gracias. Pues es verdad y además es que no me acordaba exactamente, yo sé que yo te escribí un correo. Escribí uh -huh. un correo porque me interesó lo que estabas haciendo. Yo dije, juro va. y no te digo más, escribí otros correos a otras personas, pero tú fuiste el único que me contestaste y ahí empezó ya empezó esa relación de de las terapias que, que tanto que estuvimos además esa constancia de todas las semanas que dábamos una vez a la semana intercambiábamos las terapias y yo aprendí muchísimo en eso en ese tiempo que fueron uno o dos años pues ser fácilmente sí, sí. fácilmente dos años ¿sí? fácilmente y, y la verdad es que muy agradecida de que me contestaras el correo. <ríe> Hombre, yo encantado porque era una veterinaria que había hecho biodescodificación y que además quería hacer talleres de transgenacional. O sea que pues esa parte me parecía súper interesante, ¿no? De ver ese enlace desde lo más oficial, ¿no? O lo oficialista que es la, las carreras universitarias. Uh -huh. Y haber pasado para la biodescodificación, pues me pareció súper interesante y realmente, pues, claro, ahí hubo luego un aportarnos eh, mutuo que fue muy enriquecedor. Y al final, además, vamos, que tienes más de 10 páginas publicadas en la web de libertademocional.es con reflexiones, con temas de biodescodificación. Sí, cosas. claro, claro. <risas> Es que esos son los frutos del intercambio energético. Sí, sí. De hecho, de la que más me acuerdo, bueno, un par de ellas, pero de la, una que me chocó era eh, un artículo que, no, que casi te pedí yo, ¿no? Eh, que era sobre el tema de la metástasis en los cánceres. Sí. Y le pusiste un título espectacular, que era como de <risa> un caballo sale una vaca o algo así. Pero ese título no se lo puse yo, Haber hablaba de ello. O sea, Hammer lo citó en un testamento de la nueva medicina germánica o algo así, si sí, que era como, como un caballo podía dar a luz a un, a un cordero o al, o al revés, algo de eso. Sí, claro, haciendo, relación, haciendo referencia a que las células de metástasis que, por ejemplo, puedan aparecer en pulmón, pues claro, venían de otro órgano porque aparecían en pulmón porque había un, un cáncer primario, y claro, eh, en pulmón aparecían unas células que, que, que por supuesto no eran células de, de pulmón, o ellos decían que no debía de ser células de pulmón. Entonces, claro, era la, la, la analogía que hice de, de un chino que se va, que cambia la raza completamente, que viaja por el mundo reproduciéndose... Y al final acaba pues en, en, en África eh, siendo un negro, siendo una persona de color, no cuando todas sus, sus características fenotípicas eran una persona asiática de, de, de tez amarillenta, con ojos rasgados y aparece en África siendo pues eso, <risa> una persona de color. Pero sí, sí me acuerdo claro, de eso, a los que nos estáis viendo, recomiendo que le echéis un vistazo a esa página, que os dejaremos en, en la descripción el link, porque es pues eso, una explicación interesante del absurdo de la metástasis, que significa que una célula de un tejido se desdiferencia, vuelve a ser una célula pluripotencial, para utilizar los términos estos uh -huh. oficiales, Llega a otro tejido y allí se pega a las otras, le entra cariñito y, y dice, bueno, pues voy a ser de vosotras también. Porque no te encuentras una célula de hígado en el pulmón o una célula de riñón, sino que la célula del pulmón tiene el tumor, pero es de pulmón. Bien, entonces es un artículo muy interesante de Eva. Y la otra parte también que me, que me gustó muchísimo fue el proyecto LINDA. Eso sí. ya salió hace bastantes años. Sí. Cuéntanos. Pues yo creo que fue a partir de 2018 que ya me puse en serio con eso, porque yo la formación de biodescodificación la, la hice entre el 2015 y e 2016, una cosa así. Y, y luego ya claro, en la clínica, en la consulta, pues empecé a ver cosas, eh, repeticiones, básicamente repeticiones, que empezaron a llamar la atención muchísimo pues tales como eso, ¿no? que, que había una perrita que era diabética y que el dueño era diabético, que había una gatita que venía con cistitis y la dueña también tomaba medicación para la cistitis. Entonces empezaron ahí a... Pic, pic. <risa> a llamar la atención todas esas cosas y, y empecé la investigación, que ya me proyecto linda. Y bueno, pues no ha parado de... De crecer y crecer y crecer, empezaron a contactarme muchas personas de Argentina, de México, contándome sus historias, contándome eh, cosas increíbles. ¿no? Eh, mira, ahora a, a la última que he recibido es una chica que me dice que su madre ha muerto, ¿vale? Su madre ya ha fallecido hace un año, que la, pero que la perrita que era de su madre ahora está eh, manifestando síntomas de lo mismo que murió su madre. <ríe> y ha pasado un año y, y bueno, como que la energía sigue ahí, como que la información, la atención transgeneracional sigue ahí y de algún modo busca manifestarse, busca hablar, busca contar lo que quiere. O sea, que los animales serían como un testigo, algo que nos muestra eso que nosotros conscientemente no queremos ver o no queremos darnos cuenta. Cuéntanos un poco cómo funciona este tema de la bioscodificación con animales. Claro, eh, yo creo que los animales eh, serían mensajeros. Serían mensajeros, es decir, ellos van a te van a revelar, te van a, te van a indicar esos patrones inconscientes que, que bueno, de los que no somos conscientes, eh, todo lo que nos hace mal, todo lo que nos estresa, todo, lo, eh, todo lo, que, lo que hemos hecho, que nos ha hecho daño durante mucho tiempo, a veces, a veces mantenemos relaciones, a veces eh, que son tóxicas, a veces nos. nos insistimos en, en tener unos hábitos eh, que no nos eh, beneficia y llega un momento que aquello peta, y, pero no peta en tu cuerpo, peta en el, peto, el cuerpo de, de tu mascota o del de animal que convive contigo, ¿no? que está estrechamente ligado a ti, por lo que yo llamo un lazo invisible pero potente y de alguna manera pues somatiza esa esa energía densa, esa frecuencia vibratoria y la somatiza en su cuerpo manifestando unos síntomas. Es decir, la biodescodificación en animales lo único que pretende es bueno, pues mirar la enfermedad a través de las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, interpretar el síntoma o descodificarlo y buscar el origen que normalmente pues, es un conflicto, un conflicto que puede ser puntual eh, como por ejemplo en el caso de que te pasé eh, de astral, el último que compartimos con libertad emocional un caso puntual o puede ser un conflicto pues crónico que vas alostrando toda tu vida y que bueno, llega un momento que, que sale a, a la luz entonces eso es la biodescripción animal, es decir eh, a través de tu animal de compañía que está manifestando una enfermedad buscamos el conflicto asociado a esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que puede... Eh, tenemos que... Eh, mirar... ¿Pero quién, vive, ¿Quién vive ese conflicto? Claro, tenemos que mirar si el conflicto es del animal, que también puede ser, porque, bueno, tienen su vida, tienen su, sus historias, ¿no? Eh, sobre todo, eh, animales que... que conviven con otros animales, por ejemplo, cuando hay muchos gatos en una casa, eh, siempre va a haber un, una jerarquía, siempre va a haber unos conflictos, a lo mejor cuando hay uno muy dominante, que pega a otro, que, que se hace con el control del territorio, entonces sí pueden tener sus propios conflictos, porque no es lo mismo que cuando uno vive solo con los otros, que bueno, pues siempre va a estar mimado, va a tener todo a su, a su disposición, pero cuando conviven varios animales siempre se, se genera una dinámica de, de comportamiento ahí, de jerarquía. Y bueno, entonces pueden tener sus propios conflictos, entonces hay que mirar si es el animal el que está somatizando su conflicto o es el conflicto de la persona con la que está conectado, que yo llamo pues su figura de apego o su persona favorita, porque, porque bueno, hay animales que, que, es que van detrás de las personas como, como si fueran la sombra de ellas, ¿sabes? O sea, es, es tremendo, duermen con ella, están pegados a ella. Entonces, pues bueno, es su persona favorita. No quieren saber nada más del resto de la familia, solo quieren tumbarse encima de ella. Y al final, pues, <ríe> pues si esa persona tiene algún problema, la, el animal termina somatizando ese conflicto. Eso hay que dejarlo claro. Ese punto de la persona favorita es la clave, no el dueño. Es decir, el que compró el animal o el que se supone que debería ser el dueño del animal no tiene por qué ser el que más influya en el animal, sino la persona con la que más se conecta ese animalito, ¿no? Sí, eso es, eso es. Porque incluso he visto eh, animales que se han conectado completamente con niños y, y no han sido los que lo han adoptado o no han sido los que han ido a por él. Pero al llegar a la, fa a la familia, al seno familiar por alguna, pues eso, alguna sintonía que tuvieran con ese niño, han ido directamente a, a ser pues eso, su sombra. ¿Qué obtenemos si hacemos la descodificación de la enfermedad del animal? Mucha información. <ríe> Muchísima para información. Qué? Para, ¿Para que. <ríe> Pues, pues es para eso, ¿no? Es para, yo creo que lo que, lo que vienen a un poco a, a remover los cimientos de, de la rutina, de la familia, o, o vienen un poco a, a remover el paradigma de la persona. ¿Sabes? Eh, la información básicamente te dice, no estás bien en el caso de que sea un conflicto de la persona, ¿vale? En el caso de que sea un conflicto del animal, pues bueno nos está diciendo que el animal está sufriendo, ¿no? está sufriendo un estrés y, y hay que cambiar las condiciones para que él se encuentre mejor. En el caso de que sea una somatización de la persona, pues nos está diciendo que, que hay alguien que no está bien, esa persona tiene un conflicto, tiene una ansiedad en el trabajo, en casa está pasando algo muy fuerte y, y bueno, pues... Básicamente que, que hay que cambiar algo, ya sea internamente o externamente, hay que dar una solución a ese conflicto porque si no se va a seguir manifestando. Y por decirlo de alguna manera resumida, Paco, yo te diría que el mensaje es si nosotros estamos bien, nuestros animales están bien. No es al revés. Muchas personas dicen, no, no, es que y eso se oye más con, con los niños, ¿no? Eh, yo no importo, yo no importo. Lo más importante es que mis hijos estén bien, que tengan de todo, que, que no les falte los recursos, que no les falte na de nada, ¿no? O con los animales. Pero no, pero no, porque es que nosotros somos como, yo qué sé, como soles, ¿no? Como soles. Y si el sol se apaga, el resto del planeta lo va a pasar muy mal. Porque está llegando toda la energía del sol para que el planeta esté vivo, para que esté verde. Y el sol no puede decir, vale, vale, yo no, no importo, eh, corto aquí la energía, lo más importante son los planetas. No, no. O sea, tienes que estar bien, tienes que mirar tu desarrollo personal, tienes que, tienes que mirar por tu bienestar, porque... Hay mucha gente que depende de ti, niños, animales, eh, tu pareja, tu, tu, tus padres, de, todas las personas que conviven contigo dependen de que tú estés sano a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y todo eso solo puede pasar si, si te auto-observas. Si te... Y bueno, de alguna manera, pues los animales te vienen a decir eso, ¿no? ¡Eh! Aquí hay algo que está haciendo cortocircuito. ¿Nos puedes poner algún ejemplo para que nos quede claro cómo enlaza ese conflicto del humano con sus animalitos? Pues... Pues mira, vamos a coger el que, que es tan bonito que pues me encantó, me encantó el tema de Astral el de... bueno, puedes dejar el enlace para que lo lean. Uh -huh. eh, astral era una gatita que vino a consulta con las orejas amarillas, amarillas, pero vamos. Entonces, ¿qué pasa? Es una hectericia. Eh, mostraba una hectericia, nosotros cogemos el síntoma y decimos, bueno, pues según las leyes biológicas, esta hectericia pertenece a, a ectodermo, está hablando de un conflicto de rencor en el territorio. Y ese conflicto de rencor en el territorio pues está hablando de, de algo que está pasando con un contrario, una contrariedad, ¿no? algo que está ocurriendo eh, a la persona favorita del animal o al animal y que tenemos que buscar. Entonces, yo le comento a la dueña si hasta pues ha tenido algún cambio de rutina, si se ha introducido un animal nuevo en casa, Cachorro, que normalmente sí quedan dan mucho, mucho trabajo, a un animal que ya lleva mucho tiempo en casa. O, o, por ejemplo, animales mayores. no Animales mayores, esto me gustaría comentarlo porque tenemos a lo mejor un gatito de 12, 14, 20 años, que los he visto, no entonces le meten un, un gatito. Y dicen, bueno, que ya está mayor, para que se anime. uff <risa> no se va a animar. <risa> Eh, porque tiene su rutina de siesta tiene su sitio cogido tiene su... o sea, es todo para él, y de repente le metes un gatito que le va a estar dando pin, pin, pin, que le va a quitar la comida, que le va a despertar hombre, cuando son más o menos adultos, sí, genial pero cuando son muy mayores esto, esto rompe todo, todo todo, todo y, y realmente a veces a veces no son la mejor solución al contrario, ¿no? desencadenan una serie de conflictos en el animal mayor que, que bueno pero bueno, me he ido de, de la costa entonces, eh, en este caso eh, Astral no no había tenido ningún cambio de rutina pero sí que se había producido pues eso una, una situación que había puesto patas arriba a la familia y es que el novio de la hija de la, de la señora que trajo a Astral. Bueno, pues se había instalado en la casa, había sido invitado a, a cenar un día y, y se había quedado meses allí, o sea, había sido una cosa tremenda. Y bueno, pues la cosa no era tal cual eso, sino que encima pues eh, lo que hacía era enfrentar a la hija y a la madre. ¿no? Entonces, pues bueno, fue una situación que duró, ya te digo, Creo recordar meses o incluso un año, en donde pues bueno hubo mucha tensión, hubo un conflicto de contrariedad en el territorio porque había un contrario que se estaba enfrentando y que la estaba incomodando completamente a la dueña de la casa. Y bueno, pues todo aquello se reveló en aquellas orejas y cuando yo vi esas orejas le pregunté a, a la dueña ¿Qué ha pasado en casa? que ha generado tanto rencor, tanta contrariedad. Y ella, que no se esperaba esa pregunta, porque, a ver, ella venía con la gatita, se echó a llorar. Se echó a llorar porque, porque llevaba mucho encima. Llevaba mucho encima y, y, y no tenía cómo yo le estaba preguntando eso por ver a, a la gatita. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Y acabas de tocar algo que es muy importante en, en este ámbito, ¿no? en descodificar a los animales para hacer conscientes a los, a los dueños. Muchas veces los dueños no quieren hacerse conscientes o incluso consideran que eso no es posible, no es posible sanar al animal. Y entonces, claro, si ellos son los causantes pues les embarga la culpabilidad y, y se bloquean. ¿no? Entonces, sí. ¿cómo de fácil es llevar esto a la gente? Porque una vez lo entiendes biológicamente, que eh, el animal en el fondo está somatizando, está absorbiendo, incorporando el conflicto que vive el humano, ¿Cómo se lo explicas al humano? ¿Cómo se lo transmites si no tiene ya ese conocimiento? ¿no? Si no está metido en la descodificación, la medicina germánica, y entonces puede decir, ah, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de demostrar? Pues es un proceso muy delicado, la verdad. <risa> muy delicado. En donde entra mucho, mucho, mucho la, la psicología. Es decir, yo hay, hay personas que no puedo hablar. Eh, lo veo, pero no, no me atrevo a decir nada con esta mujer sí, porque la vi cercana, porque la vi abierta pero la verdad es que entra mucho la psicología ¿verdad? no es lo mismo en consulta que te vienen a, a, a que les des algo para, para curar esa, esa patología, esos síntomas no es lo mismo eso a que te escriban contándote oye pues mira ya, ya sabiendo lo que tú dices, ¿no? ya sabiendo todo el tema de la medicina germánica, las leyes biológicas de Hammer, pues te dicen, pues creo que mi, incluso son ellos, es decir, creo que mi gatita está somatizando un conflicto mío, y te lo cuentan. Creo que o sea, te dan toda, todo hecho, realmente. No es lo mismo eso que, que que te venga una persona que no sabe nada, de, de, de no, no sabe lo que significa somatizar se piensa que una enfermedad es mala suerte que genéticamente estás predispuesto a ello y te ha aparecido un cáncer no no para nada o sea es es el día de la noche ya te digo se hace con mucho tacto en el caso de que se aborde una persona que no ha oído hablar de esto se hace con mucho tacto y dependiendo de la respuesta y dependiendo de la reacción pues puedes seguir avanzando o no sabes la gente joven parece que está más abierta cuando, por ejemplo, vienen con algún problema de glándulas adrenale, adrenales perianales. Cuando vienen que son ese, ese tipo de, de cosas que el perrito arrastra el culete porque tiene ahí una molestia, porque la glándula perianal está inflamada. Cuando vienen con ese tipo de cosas, pues bueno, mmm, y viene gente joven así, me atrevo a decir... Mmm, Oye, eh, así como que no aquí la cosa, ¿no? Como... <ríe> como si suena la flauta. Pues digo, oye, no, no, no habrás vivido algún conflicto de una faena, te habrán hecho alguna faena, alguien, alguna amistad, alguna cosa que hayas vivido como, como algo sucio, como algo feo. Tiro ahí esas preguntas, ¿no? Y dependiendo de lo que me respondan, pues entonces ya les explico, no les digo, pues mira, es que puede haber una somatización, o está relacionado. Ah, pues bueno, pues no lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, ahí hay, pero normalmente ese tipo de personas no van más allá. Eh, Se quedan con la curiosidad, pero lo, lo más importante aquí es pues llegar a estudiar eh, tus patrones inconscientes, llegar a estudiar tu transgeneracional, tu proyecto y sentido, y eso solo lo puedo hacer con las personas que me escriben, ¿no? que, que incluso ya tienen hecho el árbol, o sea, es, es fantástico porque te dan toda una información y ellos lo ven como, eh, como esos patrones inconscientes que ahora mismo está manifestando el animal, pues vienen de tu abuelo, vienen de lo que pasó... ¿Sabes? O sea, eso es brutal porque es, es precioso, es precioso, es un trabajo, es un, es un de desarrollo que, que haces que, que, que la persona lo, lo, lo disfruta y yo lo disfruto enormemente, la verdad. Es una cosa muy bonita. Sí, de hecho, cuando haces ese trabajo, ¿no? Como de relacionar la enfermedad, encontrar el conflicto, ver de dónde viene el conflicto que puede venir de esos antepasados, de esa información o eso que heredaste... Pues hasta te puedes explicar por qué ha llegado ese animal a tu vida. Porque hay veces que llegan los animales así como un poco de sorpresa, ¿no? Como sí. me lo han traído las fuerzas del universo algo así. Y cuando empiezas a entender todo eso, ya cuadra, ¿no? Hay veces que dices es que esto tiene que ser sí o sí. Sí, sí, además, mira, hay, una, hay un caso, Leona, que ahora que has dicho eso, ¿no? De, de antepasado. Que, que también lo tenemos en la web que también lo tenéis libro? en la web ah, vale <ríe> pues que ella no tenía ninguna sintomatología ella no tenía ningún conflicto la, ella la dueña me refiero hablo de la, de la chica y en cambio la perrita sí tenía un problema intestinal y estaba manifestando pues eso una sintomatología, creo que eran diarreas y bueno, nos metimos en el, en el transgeneracional y ella a través de un protocolo de, de sentir el cuerpo contactó con, creo recordar, un tío abuelo, sabes de la que ella era doble, eh, había una, una relación ahí y empezó a sentir o recordó que ese, que ese tío abuelo eh, había tenido pues eso, de esas náuseas, empezó a sentir esas náuseas, que, que no eran suyas, fíjate tú, que no eran suyas, y empezó a recordar que sí, que, esa, que ese ancestro había tenido problemas digestivos, le vino en ese, en ese momento, ya no, no lo recordaba para nada, o sea, totalmente inconsciente. Sí, sí, sí, es, es, es tremendo, es, es hermoso, es como, como estamos conectados todos, es decir, conectados hasta la médula con el tío abuelo el tío abuelo está conectado con tu animal <risa> o sea es, es una matriz que, que nos une a todos que, que... Bárbaro. bien, pero vamos a lo importante si sanas tú sana tu perrito, sana tu gatito <risa> sana tu caballo, sana el animal que, que esté eh, unido a ti bueno, te digo que sí y te digo que no eh, tenemos en, en el Facebook de Proyecto Linda un caso de, de, de reversión de un tumor, porque el dueño hizo su trabajo, hizo su, eh, su descodificación, ¿vale? Y el, y el tumor remitió increíblemente. O sea, tenemos las, las ecografías en donde se veía el, el linfoma. Y quiero recordar, ¿eh? estoy hablando un poco así de... porque son muchos los casos. Y, y tenemos luego la ecografía donde no aparece. O sea, es... <risa> que claro, la veterinaria... esto me parece que fue... No sé si fue en Argentina. Me mandó el chico la, las, todo el historial veterinario. Y cómo se veía en, en la ecografía el linfoma, que tenía su tamaño, ¿sabes? Y cómo después no aparecía. Entonces, te digo que sí, porque, porque puede ocurrir. Lo mismo que la biología hace un tumor, lo puede deshacer, ya lo sabes. Y te digo que no, porque, bueno, pues eh, no es porque no haya las herramientas o no se puedan dar los mecanismos sino porque detrás de, de una enfermedad puede haber un, unos patrones inconscientes que no sea tan fácil de... ¿Sabes? Aquello, aquella remisión de MAC fue una cosa puntual. O sea, hubo un conflicto de amenaza que el dueño solucionó. una cosa puntual. Pero, pero por ejemplo, con el caso de, de Leona o en el caso de... De, otras, de otros conflictos que llevan una carga transgeneracional, pues ahí hay un, un trabajo de, de, de, de entrar dentro y de, y de deshacerte de esos patrones inconscientes y de esos hábitos mentales, ese diálogo interno, ¿no? que bueno que no es tan fácil de un día para otro. ¿sabes? No es, lleva tiempo y, y claro, ahí... No sé, si, no sé si da tiempo a que a que la sintomatología se pare y, y retroceda a tiempo para que el animal siga con vida. Dos maneras. Eh, yo en este sentido no soy muy, muy optimista, pero por ejemplo he contactado con otros veterinarios y hay una veterinaria que, que dice que sí, que de un día para otro un tumor puede remitir. O, sea, o una inflamación, bueno, una inflamación sí, pero un tumor. No sé. Eh, en este caso, por ejemplo, la investigación se, de proyectorina se queda corta. O sea, ahí no, no he llegado a tantos casos como para decir, pues oye, tengo unas probabilidades de. No. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría que, que esto fuera más, a, más allá y pudiera decirte algo más. Bien, en el fondo es un proyecto que está en desarrollo y es eh, la aplicación de ese conocimiento de la nueva medicina germánica, la biodescodificación pues, a los animales, que es pues, algo que no es tan común. ¿no? Entonces, pues está claro que hay que elaborar, hay que tener mucha experiencia en, el, en ese campo y que no lo hemos contado en todo lo que llevamos de vídeo, este vídeo lo hemos organizado porque vas a presentar un libro precisamente sobre todas estas experiencias del proyecto Linda sí, que se llamará Mensajeros con patas Mensajes con patas Mensajes con patas Pues es que eh, es que son eso, ¿no? Para mí son mensajes con patas De hecho, eh, la, portada, la portada es este, este gato que hay aquí que se llama Oliver eh, que bueno eh, solo le falta tener un collarcito aquí colgado y, y esos mensajes que, que antes se, man, se metían en, en las botellas y se mandaban al, al mar, ¿no? Los náufragos, yo me los imagino algo así, ¿no? O sea, son, son mensajeros llevando esos, esos eh, pergaminos aquí atados al cuello, ¿no? Que te, que te, que te entregan una información. Y, bueno, me, me gustaba el, el título así porque porque lo hacen con todo el cariño y lo hacen con, no sé, con toda la, la ternura que puede despertar un animal, ¿no? Y yo quería pues un poco un título así, tierno y, y cariñoso y, y que honrara también pues eso, su, su aporte a, a las personas. Casi que nada. ¿Qué nos es... cuentas? ¿Qué nos Uf, cuentas? Qué <risa> pues os cuento todas las historias, ¿no? Todas las historias maravillosas que han pasado todos estos años que me han contado las, las personas a través de sus animales, ¿no? O sus animales a través de las personas. Eh, historias de, de eso, ¿no? De, que muchas las hemos contado aquí hoy, un poco en profundidad, ¿no? Intento, no, no llegan a ser lo técnicas que podían, que podían ser porque pienso que deben de, de estar al alcance de cualquier persona. Eh, y que bueno, que recopilan datos de, de, de, de personas que me hablan incluso de conflictos de otras vidas, o sea, de regresiones que han hecho, yo, yo no, pero de regresiones que han hecho y han encontrado ese conflicto de líquidos ¿no? por, por, por inundaciones que están teniendo, por conflicto de líquidos que está manifestando su animal y que han buscado en una regresión y han encontrado algo tremendo en otra vida. O sea, bueno, son historias que, que son entrañables, algunas divertidas, y que bueno, pues que van eh, desglosándose a través de los capítulos y que, y que es la primera vez que, que los comparto. Y que bueno, pues que me gustaría que les, que les gustara muchísimo, claro. Por supuesto. Cuéntales a los que nos ven cómo contactar contigo, si quieren colaborar en ese Proyecto Linda. Bueno, pues contactan eh, a través del correo electrónico de Proyecto Linda, eh, que bueno, te lo pasaré para que lo dejes en los... Lo dejamos la caja, en descripción. En, la caja, en descripción. Eh, el Facebook de Proyecto Linda, el Facebook de sí. Mensajes con Patas, he abierto otro Facebook para Mensajes con Patas para promocionar un poquito el libro. Entonces me buscan por ese, por ese nombre y, y me encuentran en Facebook. Y bueno, pues básicamente así. Perfecto. ¿Y para cuándo el libro? Estoy, estoy haciendo ya el glosario de términos, estoy haciendo la bibliografía, estoy esperando que me, que me escribas tú el, la introducción o el prólogo, o como lo quieras llamar, porque... Te lo pedí y me falta eso también. Pero vamos, los capítulos están cerrados ya. Eh, tengo la, la portada también en la mente, ¿no? Ya solo me falta. Y bueno, pues llevarlo todo a, al tema de la propiedad intelectual y, y bueno, ya solo queda eso, es decir, el, la parte técnica. Pero el, el libro está escrito O sea que en unos meses ya lo tenemos disponible. Puede ser, puede ser. <risas> Perfecto. Bueno, pues nada, simplemente hacer un recordatorio a los que no veis, si os interesan estos contenidos, pues nos ayuda mucho si le dais un like, si os suscribís al canal, porque esto es uno de los canales que YouTube no le gusta mucho <risas> anunciar o poner los vídeos ahí. Entonces pues necesitamos vuestro apoyo para poder extender este mensaje que le pueda llegar a mucha gente y, y que pueda conseguir los beneficios de, de lo que os estamos contando. Así que ya sabéis, like y campanita. Y pues nada, Eva, un placer haber compartido este tiempo contigo. Me encantará hacer la introducción de este maravilloso libro que seguro que es muy inspirador y te llega. Y pues tienes la palabra para despedirte de los que nos ven. Pues nada, es eh, agradecer a todos los a todas las personas que me han contactado, que me han contado sus, sus historias feas, porque realmente a, a, veces, a veces no nos gusta hablar de esas cosas. Y han hecho el esfuerzo por, por sus animales y por ellas mismas, ¿no? agradecerles a todos, agradecerles a todos y que eso sirva a, a los demás. Pues muchísimas gracias otra vez, Eva. Seguro que podemos volver a juntarnos para el lanzamiento sí. del libro. Y a todos vosotros, pues nada, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas Chao. gracias, Paco. Hasta luego.